Tiene aproximadamente un 90% de, de eficiencia en términos de cuánta energía puede Aps utilizar comparado con las pérdidas de calor. Estás disfrutando de nuestra programación por WIPRTV San Juan, WPV TV Mayagüez y WSTETV San Juan. 11 Mayagüez. Bienvenidos a los sorteos de Lotería Electrónica. Buenas noches, Puerto Rico. Les habla Ulise Rodríguez y le doy la bienvenida a los sorteos de la Lotería Electrónica. Para hoy jueves 8 de septiembre de 2022 estaremos celebrando los sorteos de noche de Pega 2, Pega 3 y Pega 4. Los sorteos de hoy serán certificados por el auditor Lester Quiñones de la firma de auditores Aquino de Córdoba Alfaro and Company y supervisados por el personal de seguridad de Lotería Electrónica presentes como siempre aquí en el estudio. Atención Carolina, si jugaste loto cash en el Galán Lico Store podría ser el ganador o ganadora de 15 mil dólares. Repito, se fueron 15 mil dólares para el Galán Lico Store en Carolina. Muchas felicidades al ganador o ganadora. Para este sábado el Powerball tiene un gran premio de 186 millones de dólares, mientras que para mañana viernes el Lotto Cash tiene un premio de 740 mil dólares que pueden ser tuyos, sin anualidades, al igual que la doble revancha que tiene 445 mil dólares. Aprovecha un momentito y baja el app de Lotería Electrónica en tu teléfono inteligente si todavía no lo has hecho donde además de ver los números ganadores y escanear los boletos para saber cuánto ganaste, podrás participar de otros sorteos al inscribirte y jugar los juegos instantáneos de Lotería Electrónica. Raspa tu suerte con los juegos instantáneos de la Lotería Electrónica. Juega 7 en fuego y gana hasta 50 mil dólares o busca Lucky Win y gana hasta 10 mil dólares. Juega para que te pegues con los juegos instantáneos de la Lotería Electrónica. Rafa, tu suerte con los juegos instantáneos y comienza a celebrar. Y ahora nosotros comenzamos con los sorteos de noche y es con el Pega 2. Así que boleto en mano si jugaste Pega 2, mucha suerte. Primer número es el cero. Repito, el cero. Segundo número es el 3. Repito, el 3. El número ganador de Pega 2 de esta noche es el 0-3 repito el 0-3 y pasamos a pega 3 favorito de muchos si jugaste pega 3 boleto en mano que ya se acerca el primer número y es el 7 repito el 7 segundo número es el 7 repite el 7 y tercer número es el 9 repito el 9 el número ganador de Pega 3 de esta noche es el 779. El 779. Y concluimos con el Pega 4. Boleto en mano. Mucha suerte, mi gente. El primer número es el 5. Repito, el 5. Segundo número es el 8. Repito, el 8. Tercer número es el 8, repite el 8, y cuarto número es el 6, repito el 6, el número ganador de pega 4 de esta noche es el 5886, el 5886. Muchas felicidades a todos los ganadores y ganadoras de los sorteos de hoy. Para más información, visita nuestro enlace loteriasdepuertorrico.pr.gov. Nos vemos mañana viernes a las 2 de la tarde. Gracias por recibirnos en sus hogares. Que tengan todos excelente noche. Gracias por sintonizar los sorteos de la Lotería Electrónica de nuestra programación por WIPR San Juan WIPM Mayagüez y WSTETV San Juan 11 Mayagüez Bienvenidos a Noticias Especiales Saluda Mayra Acevedo con motivo de observarse el mes de la prevención del suicidio y la salud mental, hoy vamos a conocer cómo todos podemos ayudar a salvar vidas y mejorar la calidad de nuestra salud mental. También exploramos la importancia de la psicología en todos los aspectos de nuestra vida diaria para una vida plena. Así que quédese con nosotros para que adquiera algunas herramientas. Bueno, y para la primera parte de este programa nos acompaña la doctora María Icos Guzmán, psicóloga clínica de la Comisión para la Prevención del Suicidio. Bienvenida. Gracias, gracias por el espacio. Y queremos informarle al público que ya en la segunda parte vamos a estar conversando con la doctora Nidia Capas, psicóloga clínica y catedrática de la Escuela de Ciencias Conductuales y Neurales de la Ponce Health Sciences University, así que muy pendientes. Pues, doctora, queríamos este primero conocer en qué consiste el trabajo de la comisión a la que usted pertenece. Bueno, la Comisión para la Prevención del Suicidio es una oficina adscrita al Departamento de Salud,